Y bueno, los antecedentes podrían ser un montón. Yo os podría contar mi, mi biografía, pero se resume muy fácil. Mis padres son empresarios, mi chico es empresario, yo estudié empresariales, he montado varias empresas, al final lo que pasa es que soy una curiosa empedernida y acabo haciendo más cosas de las que a veces me, me caben. Eh, para mí ser empresaria no es montar una empresa. Ser empresaria es concebir una idea, parirla amamantarla, cuidarla y sostenerla hasta que sepa vivir por sí misma. Sí, exactamente igual que un hijo. Y para mí ser empresaria, como decían los grandes aventureros del siglo pasado, es cualquier... una empresa es cualquier gesta vital, cualquier aventura que implique tu alma. Por eso yo podría decir, como en el cómo inicial que habíamos planteado, cómo cerrar una empresa, porque podríamos hablar de 20 empresas que he ido cerrando, que ya veremos que no son todo eh, mías, desde luego, nos dimos cuenta Marita y yo en esa conversación de que al final lo que se cerraban eran puertas. Y como todos sabemos, cuando se cierran puertas se pues abren ventanas o se abren comos. De modo que en esa, en esa trayectoria había muchas cosas que poder eh, destacar porque, os parecerá mentira, pero en 20 años he estado implicada en 20 proyectos, que se dice pronto. Con duraciones variables, algunos más cortos, de unos meses, otros de muchos años. Con modalidades diferentes, unos han sido por cuenta propia y otros han sido por cuenta ajena. Pero todos ellos han tenido eh, algo en común. que Lo que veía la gente desde fuera es que yo era una persona con lo que llaman culillo inquieto. Y realmente no era eso. Lo que pasaba es que yo estaba buscando mi lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo, que no es tan fácil, no sé si alguno más os pasa, pero no es algo que te den al nacer, salvo que seas mi hermano, que es arquitecto desde que tenía dos años. Pero normalmente la vocación no es algo que te la den con el, con el carnet de identidad ni con, ni con el primer biberón. Es algo que la mayoría de nosotros andamos buscando y que muchos de nosotros ni siquiera hemos intentado buscar porque creemos que o naces o no hay nada que hacer. Al final, lo que pasaba es que cada vez que cambiaba de empresa, la gente por fuera creía que me había vuelto a equivocar. Y lo que no se habían dado cuenta, porque yo tampoco me había dado cuenta, es que estaba recopilando un montón de errores para sacar aprendizajes, o para al menos sacar provecho, o para al menos no desquiciarme con eso que me había pasado. Al final, lo que pasa, es que eh, mi profesor de Fensui dice que soy una, una curiosa insaciable. Marita lo que dijo es que había estado toda mi vida buscando la equivocación. Que yo la miré y dije, ¡ah, qué bien! ¿no? Y, y lo de agudo, pues muy agudo no me suena a mí eso, ¿no? Porque buscar la equivocación me dijo, ya, pero eso es lo que te ha traído hasta aquí. Y yo dije, ¡ostras! Se me abrió ahí el portalón, ¿no? Porque dije, mm, ¡qué reenfoque! Esto es un reenfoque y lo demás tonterías. Al final, mi único objetivo aquí esta noche es poder inspirar a alguien con mis pequeñas historias. Espero conseguirlo. La siguiente fue una empresa de software española. Eh, precisamente me la consiguió él. Yo le tengo que agradecer muchas cosas, aparte de quererle matar por otras cuantas. Pero esa, esa empresa de, de software a mí me abrió las puertas a un descubrimiento mío. Para mí la equivocación ahí era que la cogí solo porque, bueno, pues por, por hacer algo por mi cuenta, porque yo había estudiado empresariales para montar una empresa. Porque la gente dice, por lo menos en mi, en mi promoción, Acababa la gente y decía, ¿tú qué eres? ¿Tú qué dedicas? Yo soy empresaria. Yo decía, ¿esta gente? O sea, yo soy empresaria. Tú eres licenciada en empresariales. De ahí a que seas empresaria, ya veremos. Pero yo sí lo, que quería, sí lo quería hacer. Yo quería realmente intentar hacer algo por mi cuenta y me ofrecieron una distribución de software en Barcelona y para allá que me fui. Al final, eh, algo que para mí era como tremendamente denostado, que era vender. Era como, pues no sé si lo había oído en mi casa o lo había oído en el periódico, no sé dónde había oído aquello, pero los vendedores eran como ébiles. O sea, no, no, vender. Fíjate, Anco no encuentra trabajo y si acaso de vendedor, como si fuera aquello horrible, pero ¿qué os creéis? Aquí vendemos todos, no os liéis, estáis todos vendidos, para empezar, y luego todos vendéis vuestros trabajos, vendéis con vuestra pareja, vendéis vuestra propia personalidad. No lo toméis como la parte mala. Vender es necesario en la vida y desde luego vender a cambio de un fijo considerable y un variable estupendo, pues está muy bien, no pasa nada. Yo me estuve lucrando de eso muchos años. Al final, para mí fue un descubrimiento porque dije, esto, además de no ser tan terrible, resulta que me gusta. Anda, pero si puedo hablar con la gente. ¡Qué bien! Y claro, lo que pasaba es que, bueno, pues se me daba bien vender. Ese fue el primer, el primer aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí es que mmm, hay un... No sé si conocéis el TOC, o TOC, es trastorno obsesivo compulsivo, dicho por el DSV número 5. Eh, es una cosa que me, me descubrió una amiga, pero básicamente yo tengo una versión que no la aceptan los psiquiatras, que es el TOC-TOC, que es cuando estás así en la cabeza. ¿Habéis visto The Big Bang Theory? Cuando está Sheldon, Penny, Penny, Penny, pues eso es mi cabeza. Entonces, cuando estás así dándole vueltas, esto es lo peor. O sea, yo tengo un TOC-TOC que ya ha pasado el trastorno obsesivo compulsivo y que ya no puede ser. Yo tengo en la cabeza eso... Os diría que desde hace seis años, no es verdad, es en los últimos seis meses y, sobre todo, desde que he vuelto de África. Yo de momento os digo los cinco comos que yo tengo hasta aquí y que puedo compartiros. El primero es, sé reactivo. ¿A que os han dicho a todos que tenéis que ser proactivos? A que os lo han dicho un montón de veces, a que es la nueva tendencia. Y no tienes que estar esperando que te vengan a contratar. Tienes que ponerte tú en las redes y tienes que tal. Y no tienes que estar esperando que te entre ese chico. Tienes que ir tú y ligártelo. Y no tienes que estar esperando que no sé quién te, haga tal, te ofrezca tal idea, tal proyecto. Tienes que ir tú. Fenomenal. Está fenomenal. Yo os lo digo, tal cual. Es muy bonito ser proactivo, excepto si te pasas. ¿Eh? Que ya lo ha avisado Marita, yo me paso. Yo todo el rato lo hago yo primero. ¿Qué pasa con eso? Que te pierdes cosas. Te pierdes cosas y no dejas que la gente reaccione, no dejas que las cosas pasan, no dejas que las cosas fluyan y no dejas que otros se equivoquen por ti. Entonces, si tienes que ser demasiado, si eres demasiado proactivo, desaprende y aprende a ser reactivo y deja que las cosas fluyan. El flow este, que también está en inglés, tan bonito, que todo el mundo se inventa palabras, al final, ese flow, que dicen los, los anglosajones, es simplemente dejarte sentir y dejar que tu vida vaya más lenta. Solamente decirte, hoy no hay preguntas que, no que sé si estaría preparada. No no, no, no hay preguntas porque es que tu generosidad es tal eh, que venir aquí a desnudarte y a decir cuáles han sido tus defectos profesionales que nos has espejado de tal manera que no te puedes despedir. Es que estás dentro. O sea, yo creo que a partir de ahora todo lo que das siempre se recibe porque eso es una ley natural del universo. Perfecto. Y es que ahora es que vas a empezar a recibir. O sea, eso es ser receptiva, o sea, un aplauso muy grande porque de verdad. No,